mis corazones espero que se cuenten muy bien hoy les voy a enseñar mi pega de pestaña favorita, pero les voy a enseñar dos más que han sido también de mis favoritas pero quédense al final para que vean el pegamento que yo les recomiendo al mejor precio al mejor tamaño y al mejor todo en duración en todo yo digo que es la mejor pega de pestaña que yo he probado en mi vida así que mis amores que si te interesa saber cuáles son los pegamentos que utilizo quédate aquí viendo el tutorial y voy a comenzar con el pegamento que menos me gusta este es de latex es del dúo, Es buena Pero no es mi favorita Pero buena también Esta pega bastante fuerte Lo único que yo veo en contra Es que ya a pasar de las horas Se va despegando en las esquinitas Y eso como que no agrada Cuesta como unos 5 pesos en farmacia Creo que lo encuentran más barato en otros lugares Y está en un tamaño de 0.25 onza A mí sinceramente me gusta mucho El pegamento en color negro Aunque también lo utilizo transparente Pero si lo encuentro negro Mejor para mí el otro pegamento que me fascinó, que es libre de leite, me encanta, es súper fuerte. Le voy a hacer una muestita aquí. Echadme aquí. Esto ya no me queda casi. No me queda casi, ya pega. De hecho, no me queda. Ay, ¿dónde está? Vamos a ponerla así la piel. Voy a darle toque. se puede ver aquí? Como pueden ver, esto parece ya pega... Mira cómo se levanta la piel. Y esta es libre, libre de leite. Mira, guau. Pega brutal, brutal. Libre de leitex que lo único es diferente en esto que para quitarlo necesitas un removedor de maquillaje, dejarlo un rato puesto en el, en el ojo porque es bien doloroso si no te lo quitas con un desmaquillador de aceite de aceite muy importante no de agua, así que les recomiendo este de la marca aquí, se llama Strip Lash adhesive es el color clear y es libre de latex para las personas que son alérgicas a latex, y el último mi favorito, el mejor de todo, al mejor costo, al mejor tamaño, volumen Etcétera. Me van a decir, ay si está exagerando No estoy exagerando mis amores Créeme, me encanta Ah, fácil aplicación y no tienes que esperar 30 segundos a que se seque Al revés, este tú lo tienes que hacer al momento Y estoy hablando de este de La línea Proclaim Super Bond Professional Formula Dark Esto es un pegamento de pegar extensiones Pero sirve igual para pegar pestañas Eso sí, este producto tiene latex O sea que personas que son alérgicas al latex No lo pueden utilizar Así que si eres alérgica al latex pues te recomiendo este de la marca KISS Que es muy bueno también pero este, lo bueno de este, es que tú aplicas la pega en la pestaña, te pones rápido la pestaña, dejas un rato ahí y no hay quien te remueva esa pestaña porque dura todo un día. Y lo mejor de todo es que es fácil para remover sin dañarte las pestañas. Este pote nada más tiene 4 onzas y vale $4.99, ustedes pueden creer eso, esto vale 5 algo y lo que tiene de tamaño es .176 onzas, o sea que menos de .2 onzas y es pequeñito y esto tiene .25 onzas Es de latex también Y esto vale casi lo mismo que esto O sea, ¿qué estoy diciendo? Si te pones pestañas muy a menudo O simplemente quiero economizar por tamaño y precio Este es el mejor Esto yo lo conseguí en Sally Beauty Así que si te interesa Lo puedes conseguir ahí También lo, lo voy a dejar el link en Amazon Para que también lo encuentres en Amazon Así que mis amores Este es el review que le puedo dar De mis pegamentos Espero que les haya gustado Fue bien rápido Y yo soy bien honesta con ustedes Si algo no me gusta No me gusta y punto Pero si me gusta Lo digo también Así que Tienes en este postre para pegar pestañas porque es lo mejor que hay. Así que mis amores, no olvides compartir ese video si te ha gustado, regalarme un like y nos vemos hasta un próximo video. Bye.